cómo aprender inglés en solamente tres meses, independientemente de tu edad, talento y horario. Y sobre todo, sin tener que estudiar por horas en frustración o contratar un profesor particular. Básicamente, lo que nos dice Kale es de que las metodologías tradicionales con las cuales aprendíamos inglés eh, no son tan buenas okay, para poder aprenderlo de una mejor de una forma más natural de una forma mucho más rápida y que sea más eficiente okay, porque es por eso que con esas metodologías tradicionales tú vas a tardar eh, mucho más tiempo, ¿no? años 4, 5, 6 años en poder aprender el inglés pero con unas metodologías mucho más modernas como las que enseña Kate vas a poder lograr todos estos resultados entonces si a ti te interesa saber toda es, eh, esta información sobre este seminario totalmente exclusivo de Kate Anders entonces puedes revisar la página oficial que se encuentra aquí abajo el link acá abajo en la descripción se encuentra el link de esta página de kanders.com que te va a llevar directamente a este Seminario exclusivo y vas a poder aprender todo esto. Solamente tienes que registrarte aquí y vas a tener acceso a este seminario. Entonces, <coughs> vemos que aquí ya hay varios testimonios de estudiantes que ya han utilizado la, tecnología, la metodología Rayo. Con esta metodología, tú vas a poder aprender a hablar inglés de manera fluida puedes registrarte en este momento para poder acceder a este contenido exclusivo de Kale Anders El okay, contenido exclusivo que no está por, por otros lados, no lo vas a conseguir en otros lados Solamente en la página oficial de Kale Anders que está aquí abajo para que tú puedas ir directamente a esta página Y para las personas que ya quieran unirse al programa RADIO, que ya estén decididas también pueden hacerlo desde el botón de aquí abajo que dice Únete a la familia hoy con un 90% de descuento. Entonces esto va a estar por un tiempo limitado porque hay cupones, hay este cupo, mejor dicho, cupos de personas para que ingresen en este programa y que Kale pueda enseñarte esta metodología. Entonces los cupos son limitados y es por eso que ya está nada más por un tiempo. Entonces si a ti ya te interesa también esto. Este programa para poder ingresar puedes hacerlo también desde aquí. Y como te digo, si no puedes registrarte en el entrenamiento totalmente gratuito de Kate.